bien antes de comenzar quiero enviar saludos a Elian López Barragán también a Fátima Sotullo también a Hani Hernández gracias por comentar también a Jenny F Lan page <ríe> perdón si no lo dije bien de igual manera a Fortnite 2021 Jay Yeah, <ríe> y por último a Flotes G Sparkle Creo que así se dice. <risa> Perdón. Bueno, eso es todo y ahora sí comencemos con el video. Espera, bien. Pero después, Nox vuelve a entrar y dice... Lo hago todo el tiempo. <risa> Ok, y él también es tan serio que fue príncipe. Oh, por dios. Oye, te voy a preguntar algo. Si te invitara a una cita conmigo, vendrías? <ríe> te debería haber preguntado eso. Ah, lo leyó. Tengo que salir de la aplicación. Ah. ¿Mm? ¡A la velocidad de la luz! Amy a la restauración 027, ¿me copias? Está tu base de datos completa. Amy. ¿Tayo? Sé que estás ocupada, pero deberías darte un descanso No hay tiempo para esto, Tails Si no nos aseguramos de que todos estén curados del metal virus Puedes regresar a... Lo sé, Amy Pero no eres una máquina Vine porque tengo una tarea para ti Se trata de él, está agotado Pero quiere ser útil de todos modos Su cuerpo pide descanso, pero tú lo conoces No me escucha Pero tal vez te escucha a ti ¿Qué estoy haciendo aquí? Tengo mucho trabajo Siempre corro hacia él de todos modos. No has cambiado nada, Amy. Espera un momento ahí. ¿Dónde está ah. él? Te ¿Ah? Ah, tengo, ah. Sonic, ¿qué le hizo? Necesitas descansar. Solo mírate. ¿Cuánto tiempo llevas despierto? Una semana. Mira quién está hablando. ¿Y qué son estas bolsas debajo de tus ojos? Trabajas sin parar, ¿y me instruyes? Para mí es algo diferente, fuiste tú el infectado por el virus del metal durante toda la semana. ¿Cuál es la diferencia? Has estado preocupándote por mí y trabajando todo el tiempo. No hay forma de que hayas encontrado un tiempo para dormir. ¡Ah! ¡Estoy harta de ti! Amy, hey, ¿lo hiciste? Amy, hey, doble combo. ¿Estás seguro que se ha ido para siempre? Sí, bastante seguro, lo erradiqué completamente de tu cuerpo Je, pero entiendo tu necesidad de verlo por ti mismo Menos más que encontramos la cura a tiempo Tienes mucha suerte de haber durado tanto tiempo Entonces, finalmente ha terminado Algunos sintieron frío estoy por cansado. un breve tiempo. Sé que no soy el único que está cansado. Amy tuvo que liderar, debido a la ausencia de Knuckles. Pero no te preocupes, estoy segura de que ese no ojos. es tu caso. Probablemente, estés mentalmente agotada. Incluso con todo eso, ella todavía sigue sonriendo y poniéndome antes que ella. ¿Mm? ¿Mm? no! ¿Estás bien? No puedo creerlo, pensé que la vacuna era adecuada Y si tiene un segundo efecto ¡Oh, no! Relájate, Tails No es eso Sonic está bien Míralo Él solo está durmiendo Ah, ahora que lo dijiste, sí. tienes razón ¿Necesitas ayuda? No te preocupes Soy fuerte Puedo manejarlo Ah, voy a comprobar a los demás entonces Ok hasta luego, y tú, Sonic, duerme bien, te lo mereces, mi Ah, esto significa que está detrás de mí ahora. Estoy tan feliz y con sueño. ¿Está bien si cierro los ojos por un minuto? ¿Eh? Ay, mi espalda.